Según la versión de la propia Coca-Cola, la historia del refresco más popular del mundo comenzó el 8 de mayo de 1886 en Atlanta y por tanto es muy pero que muy estadounidense. Allí, el farmacéutico John Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión que, además, aportase energía y acabó dando con la fórmula secreta más famosa de la historia. Poco después, la farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la bebida a un precio de 5 céntimos el vaso, vendiendo unos 9 vasos cada día. Era solo el inicio de una historia de más de 120 años. Y claro está, Pemberton no tardó en darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito su contable frank robinson fue quien ideó la marca y diseñó el logotipo había nacido coca-cola en 1891, se fundó The Coca-Cola Company, y dos años más tarde, registraron la marca en la oficina de registro de la propiedad industrial de los Estados Unidos. Pero… ¿Y si os digo que hay posibles orígenes alternativos? Pues bien, resulta que en 1863, 23 años antes del inicio de Coca-Cola, el químico francés Angelo Mariani, tras investigar los trabajos del científico italiano Paolo Mantegazza, sobre los efectos de la coca en la psique humana, comercializó un nuevo producto, un vino llamado Vin Mariani vino de burdeos tratado con extracto de hoja de coca aquel tónico que contenía 6 miligramos de coca por onza líquida de vino se hizo muy pero que muy popular en europa y cuando años más tarde comenzó a exportarse a los estados unidos se aumentó su contenido en coca hasta 7,2 miligramos para competir con el brebaje de john pemberton el éxito del nuevo brebaje fue rotundo contando entre sus habituales consumidores a personajes como la reina victoria de Inglaterra, el zar Alejandro II, escritores como Julio Verne o Emil Sola y hasta el Papa León XIII. Se decía que al Papa siempre le acompañaba una petaca de este peculiar tónico. Pensad que incluso el Vaticano le llegó a conceder la medalla de oro a Angelo Mariani por este descubrimiento, y Angelo, que era un lince para los negocios, aprovechó la audiencia con el Papa, con motivo de la entrega de la medalla, y solicitó permiso para utilizar su imagen en una campaña publicitaria. Y claro, esto es súper curioso, ya que ha sido el único Papa en toda la historia, que se ha prestado a realizar una campaña publicitaria. Pero existe otro origen alternativo, y es que en 2013, la prestigiosa revista alemana Der Spiegel, se hacía eco de la reivindicación del empresario Juan Micó, que situaba el origen del refresco de cola, en el pueblo de Ayelo de Malferit, en Valencia, España. Micó aseguraba que la multinacional estadounidense, no hizo nada más que copiar la fórmula de la Cola Coca, un licor elaborado desde 1880, seis años antes de la creación de Coca-Cola, en la fábrica de licores de Ayelo. El nombre de este brebaje, se debía, a que en la elaboración se utilizaba, nuez de cola, fruto de algunas especies de árboles africanos, con alto contenido en cafeína y extracto de hojas de coca de Perú. Pero ¿y cómo pudo llegar la fórmula hasta los Estados Unidos? Pues bien, Bautista Parisi, uno de los fundadores de la fábrica, viajó con su licor a diferentes ferias comerciales de Europa y Estados Unidos. Además, siendo reconocido con varios premios como en Milán en 1881, Chicago 1883, Filadelfia 1885, Londres 1889 y París en el 1900, cuando en 1885, un año antes de la puesta en marcha de Coca-Cola, se trasladó a la Feria de Filadelfia, a París, tras recoger el premio, dio a algunos representantes de ventas estadounidenses, unas muestras de su producto estrella. Tal vez fue una coincidencia. O tal vez no, pero solo un año más tarde, el farmacéutico John Pemberton, hizo historia cuando inventó la Coca-Cola. Y ojito, cuando Coca-Cola puso sus tentáculos en el mercado español, allá por 1953, tuvieron que llegar a un acuerdo con la pequeña fábrica en Aiello, y comprar la patente registrada en 1903. Curioso y sospechoso, ¿no creéis? La compra fue por una cantidad, que nunca se supo su importe exacto. aunque me arriesgo a afirmar que debía ser un buen pico de esta manera coca-cola se quitaba un problema y la fábrica española comenzó a fabricar la versión alcohólica llamada nuez de cola coca y para terminar buscaremos su origen en bolivia una historia de amor o mejor dicho de desamor llevada en 1867 al farmacéutico italiano domenico lorini a la paz en bolivia Mientras Domenico luchaba en Italia por la unificación, su novia, creyéndolo muerto tras ser herido en combate, decidió casarse con otro. Cuando Domenico regresó, y ante la decisión, que había tomado su novia, puso tierra y mar de por medio y aceptó una oferta de trabajo en un laboratorio farmacéutico italiano con sede en La Paz. Poco tiempo le costó a Domenico darse cuenta de los efectos terapéuticos que ofrecía la hoja de coca, tan utilizada por aquellos lares para brebajes, emplastos o directamente masticada. Por ello, comenzó a trabajar desde el laboratorio de la botica italiana, estudiando las características y las propiedades de la planta. Al final, después de un largo proceso de experimentación, Domenico lanzó el elixir de Coca-Lorini, como reconstituyente y vigorizante, además de aliviar problemas respiratorios y estomacales. Y lo hizo casi 20 años antes del inicio de Coca-Cola. Pero, ¿qué pasó con la fórmula de Domenico Lorini? Pues mientras Lorini seguía investigando y trabajando con los derivados de la hoja de coca, su brebaje comenzó a exportarse casualmente a los estados unidos y francia y a finales del siglo XIX se vendió la patente a los laboratorios estadounidenses parque davis que aprovechó la fórmula para crear su propio jarabe y según los descendientes de lorini la coca cola comenzó a hacer el refresco con base en el jarabe de la parque davis es decir con la fórmula creada en bolivia pues eso es todo y ahora nada que cada uno se quede con la historia que más le guste